Pues a ver, como consumidores lo más importante, lo primero es mmm, tener la inquietud y, y querer informarse, ¿no? Entonces, eh, pues el, nosotros el documental, pues eh, un poco la, la idea era esa, ¿no? Intentar informar y formar a los consumidores y a la ciudadanía media que no tiene relación con el sector, ¿no? Eh, ¿Cómo informarse? Pues la verdad es que hay pocas herramientas. Eh, ...para no tener que estar buscando mucho... ...nosotros lo intentamos eh, sintetizar... ...y que no sea muy complicado... ...muy complejo para el, para el ciudadano medio... ...y que sería en intentar conseguir un pescado... Eh, ...lo más próximo a ti posible, a tu localidad... ...lo más eh, cercano posible... ...intentar no consumir en, en grandes superficies el pescado... ...así como otros productos, pero a lo que nos atañe... ...y mmm, intentar... ...consumir el pescado mirándose un poquito la etiqueta... ...que sea una, un tipo de pesca extractiva a ser posible... ...que no sea acuicultura... ¿Vale? y en aquellos sitios porque ahora no es vinculante la normativa todavía pero en aquellos sitios donde establecimientos donde ya en el, eti en el etiquetado se esté poniendo el arte que se está usando fijarse en ese arte ¿no? y saber pues que en el caso de los arrastreros no es una buena técnica de pesca o en el caso de los cerqueros eh, y los eh, palangreros ...pues va a depender de si es masiva o si es artesanal... ...si es pequeña, no a pequeña escala... ...y luego pues el resto de artes pues va a depender mucho de la empresa... ¿no? ...pero intentar consumir con un poquito de responsabilidad... kilómetro cero... ...yo hay, ya sé que esto es publicidad... ...aunque yo no me llevo nada de eso... ...pero hay una, una empresa que tiene una plataforma... ...que se llama Fresco y del Mar... ...por ejemplo... ...que es una muy buena opción para consumir pescado... ...nosotros lo hacemos ahí, a través de esta gente... ...pero bueno... Eh, supongo eh, que en cada zona en cada región de españa pues habrá diferentes plataformas en este caso estos sirven a toda españa y, y aunque sale un poquito más caro que la media de, del pescado pues eh, es una forma de saber que estás haciendo las cosas bien no el cooperativismo también sería otra forma no conseguir directamente de una cofradía el pescado a través de una cooperativa eh, hay diferentes modelos pero todos al final pasan un poquito por las técnicas que se han usado para obtener ese pescado y por el kilometraje desde donde estamos consumiendo. ¿no?